Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Fernández Salazar y en primer lugar quiero agradecer la convocatoria de CITEP para poder responder algunas preguntas que me resultaron muy interesantes, sobre todo a todos los que estamos en el ámbito de la educación y la articulación con la tecnología. Bueno, este ha sido un año muy difícil, muy complejo, de gran complejidad a nivel social, económica, cultural, Esto Sabemos que es algo mundial debido a la pandemia por el COVID-19. Y, si tengo que decir una palabra, diría que es incertidumbre, que es lo que primero se me viene a la cabeza en cuanto a, a cómo nos ha golpeado esta modificación tan fuerte de, de, de las condiciones ecológicas del mundo. Bueno, con respecto a la educación, ¿qué aprendí este año? En primer lugar, tengo que decir que aprendí mucho de mis colegas. Aprendí de la vocación de mis colegas. Aprendí que hay gente grande que incluso está a punto de jubilarse, que puso todas sus ganas para realizar intervenciones genuinas, para realizar intervenciones que fueron consentido y que acompañaron con gran responsabilidad a los alumnos. Eso en primer lugar. Y además, también creo que Hubo todo un esfuerzo en el caso de la Facultad de Psicología Institucional de apoyo que ha sido muy importante para poder acompañar todo el proceso de capacitación del cual estuve a cargo y, y también ser muy continentes con el proceso que iban realizando los alumnos. Esto fue nuevo para todos, no fue solo para los docentes, para los alumnos también. Y esto ha sido un gran cambio, ha sido algo muy fuerte y poder pensar estrategias didácticas que no sean simplemente una fórmula ha sido todo un desafío. ¿Qué tuvo de bueno esto? Tuvo de bueno que creo que todos los docentes tuvieron que reflexionar acerca de sus prácticas. Las transformaciones más importantes que veo en las instituciones educativas tienen que ver con que la tecnología no estaba concebida dentro del currículum de las instituciones. Y a partir de ahora es algo insoslayable, es decir, la tecnología pasa ahora a ser transversal a todos los contenidos, a las prácticas, a las estrategias didácticas, a las formas de evaluación, y me parece que esto sí es algo que vino para quedarse. De cara al futuro, los desafíos, me parece que tienen que ver con la equidad, con el acceso para todos, en todas las condiciones posibles, en la diversidad cognoscitiva, en la neurodiversidad, en las distintas culturas y me parece que eso sí es una deuda que tenemos todavía eh, en relación a las cuestiones del acceso y en las modalidades más singulares que, que tenemos que aprender todavía muchísimo más para acompañar a los alumnos. Y otro de los desafíos es pensar los nuevos desarrollos tecnológicos que tienen que ver con la inteligencia artificial, por un lado, y con la realidad virtual. Creo que eh, los nuevos desafíos vienen por ese lado, por el cambio de la ecología del mundo, por mayores niveles de virtualización. Y creo que hay que anticiparse a eso. Hay que poder pensar eh, nuevas estrategias y nuevos modos para estas formas que vienen ya no solo con la ubicuidad, sino también con mayores posibilidades en simulaciones, en cuestiones de holografías, etcétera. Creo que ese es un gran desafío. Y unido a esto, las tres palabras para pensar, para definir esto en el futuro, creo que es innovación, innovación en la complejidad, porque siempre los procesos de enseñanza y aprendizaje, la educación se da dentro de un sistema complejo, así que sería innovación, complejidad, y yo agregaría un tercer cuarto término que en el futuro creo que va a ser muy importante el trabajo sobre la inteligencia emocional. Bueno, muchas gracias.